Bienvenidos al módulo de efecto de inductancia de la fuente en rectificadores. Vamos a ver los aspectos generales. ¿De dónde viene esta inductancia que hay que considerar al momento de utilizar rectificadores? Generalmente esta inductancia viene del hecho de considerar el sistema de potencia como una fuente no ideal. Entonces para eso vamos a analizar el efecto de la inductancia que presenta la fuente al considerarla no ideal, tanto en rectificadores de media onda, como monofásicos y trifásicos, desde el punto de vista del impacto al sistema de potencia, como desde el punto de vista del impacto a la carga DC. En el módulo de rectificadores trifásicos comentamos que uno de los accesorios que los fabricantes producen para disminuir el impacto armónico del rectificador es la colocación de un choque AC. Este choque AC no representaría más que una inductancia mayor que la considerada por el sistema, el transformador o los mismos cables de alimentación, colocada en bornas al rectificador. Comentábamos en ese módulo que eso iba a traer una disminución del contenido armónico de ese sistema, pero iba a traer un perjuicio a los equipos conectados en paralelo con el rectificador, puesto que van a distorsionar la forma de onda de tensión. Esta inductancia se origina principalmente de considerar una fuente no ideal y el parámetro en sistemas de potencia que mejor describe este fenómeno es una reactancia inductiva. Entonces, Thevenin nos propone que una red de dos puertos se puede modelar mediante una fuente de tensión y una impedancia en el caso de corriente alterna. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de potencia, vamos a conectar el rectificador entre los puntos A y B, nosotros podemos modelar todo el sistema de potencia a través del principio de la red de dos puertos, es decir, mediante una fuente y una impedancia. ¿De dónde sacamos los valores o de dónde obtenemos los valores de esta fuente y de esta impedancia? La fuente es bastante sencillo ya que el sistema de potencia se opera entre tensiones normalizadas, entre 0.95 y 1.05 de la tensión nominal. Entonces generalmente la tensión de Thevenin, que se considera en una red de dos puertos, es 1 en por unidad, que es la tensión promedio que debía tener el sistema. La impedancia, pues, obviamente en circuitos nos enseñaron que uno debería reducir el sistema. En la vida real pues eso es imposible, imagínense reducir la red eléctrica desde los sistemas de generación como son Guri o Macagua o otra represa como puede ser planta centro en el caso de una planta termoeléctrica termo hasta el nivel donde nosotros nos estamos conectando. Entonces generalmente la impedancia se calcula como el cociente entre la, entre la tensión de tensión y la corriente de Nostro. En sistemas de potencia, la corriente de Norton se denomina corriente de cortocircuito y generalmente viene expresada en por unidad o en amperes. También se habla en sistema de potencia de nivel de cortocircuito. El nivel de cortocircuito no es más que raíz de 3 por la tensión de Thevenin línea a línea por la corriente de cortocircuito. Si trabajamos en por unidad, recuerden que por unidad es llevar las cosas relacionadas con sus corrientes nominales, podemos decir que la Z de Thevenin no es más que el inverso de la corriente de cortocircuito en por unidad o del nivel de cortocircuito en por unidad. Generalmente este, este valor es suministrado por la empresa de suministro eléctrico. Si no lo tenemos a mano, sirve utilizar el nivel de cortocircuito de la protección principal del tablero. Generalmente, estos niveles de cortocircuito para baja tensión están en el orden de los 10 kA simétricos. Entonces, es una buena aproximación para cálculo de la impedancia de Tévenix. La mayoría de los rectificadores, tanto controlados como no controlados, no se conectan directamente al sistema de potencia, se conectan a través de un transformador, cuya finalidad es adecuar el nivel de tensión necesario para realizar el proceso de conversión de AC a DC. Si nos recordamos de los cursos básicos de máquinas eléctricas, específicamente transformadores, o de los cursos de electricidad industrial, pues el modelo del transformador el transformador real, no el ideal, que es el que uno generalmente estudia, tiene o viene definido por una serie de parámetros, unos colocados en serie y otros colocados en paralelo. Los parámetros serie representan las caídas resistivas de las bobinas y las inductancias de dispersión de los arrollados, tanto de alta tensión como de baja tensión. Adicionalmente el modelo tiene una rama paralelo que trata de modelar las corrientes necesarias para magnetizar el núcleo magnético valga la redundancia, es decir para realizar el proceso de conversión de energía eléctrica a energía magnética y una resistencia que modela las pérdidas que se incurren en el proceso de conversión de energía eléctrica a energía magnética como son las pérdidas de histéresis y las pérdidas parásitas o de Foucault. Generalmente, en sistemas de potencia, la rama paralelo tiende a ser despreciada debido a que su consumo está alrededor del 1% de la corriente nominal del equipo. Es decir, el transformador para los fines de sistemas de potencia se modela únicamente con la rama serie, es decir, la resistencia de los devanados y las inductancias de dispersión de los devanados que en este caso se lo denomina resistencia de cortocircuito y reactancia de cortocircuito. Estos dos valores vienen expresados en la placa del equipo. Generalmente, estos valores pueden ser expresados de dos formas diferentes. Pueden ser expresados en porcentaje de la base de impedancia del equipo o en por unidad de la base de impedancia del equipo recordemos que la diferencia entre porcentaje y por unidad que uno tiene como el porcentaje tiene como base 100 mientras que por unidad tiene como base el 1 de dónde obtengo la impedancia base del equipo, la impedancia base del equipo se obtiene de la tensión nominal al cuadrado sobre la potencia aparente del equipo los fabricantes a lo largo de los años han estandarizado los valores de estos parámetros que describen el transformador, tanto para la rama serie como para la rama paralelo. Para la rama serie está estandarizado que para transformadores de media y alta potencia, la reactancia de cortocircuito, debido a que la resistencia es muy pequeña, el factor de calidad es tal que la resistencia es tan pequeña comparada con la reactancia que nos quedamos únicamente con un modelo inductivo puro está en el orden del 10 al 12%. Mientras que para baja, potencia y distribución, está en el orden del 4 al 8%. En Venezuela, el parámetro más común es encontrar transformadores con reactancia de cortocircuito en el orden del 5 al 6% de su base de impedancia. Entonces, para calcular el valor de impedancia en ohmios vamos a utilizar la expresión 1. Si, si viene expresado en porcentaje, pues multiplicamos por la Z base del transformador y dividimos entre 100. En cambio, si viene expresado en por unidad, simplemente multiplicamos por la Z base. Recordemos que la Z base viene dada por la ecuación 2, es la tensión nominal del equipo. Si es monofásico, la tensión monofásica. Si es trifásico, la tensión línea a línea nominal, sobre la base de potencia, es decir, sobre la potencia aparente del equipo. Por otra parte, el rectificador se conecta tanto al sistema de potencia como al transformador a través de cables, conductores o mejor conocido como alimentadores. Estos alimentadores tienen caídas resistivas, inductivas y tienen componentes Capacitivas, que en conductores es relativamente pequeña, pero en cables pueden ser considerables. Estos parámetros, tanto inductivos como capacitivos de los alimentadores, van a depender de su disposición geométrica, bien sea en bandejas, en ductos o instalaciones aéreas. Esos valores generalmente para baja tensión, es decir, para tensiones menores a 600 voltios, están bastante estandarizados, están en el orden de 0.1 microhenrio sobre metro. Los valores capacitivos para estos niveles de tensión son despreciables. Entonces el alimentador de por sí nos trae una inductancia adicional a considerar que se sumaría a la del sistema de potencia y a la del transformador. Si comparamos los órdenes de magnitud, generalmente esta puede ser despreciable frente a la del transformador o frente a la del sistema, pero debe ser considerada. Por otro lado, generalmente la del transformador es mucho mayor que la del sistema de potencia. Entonces podemos quedarnos en una primera aproximación únicamente con la del transformador si no conocemos el nivel de cortocircuito del sistema de potencia. Como ya comentábamos, cuando no tenemos información del nivel de cortocircuito del sistema, una buena alternativa es usar el nivel de interrupción de la protección o del interruptor principal del tablero, que es para baja potencia está en el orden de los 10 kA simétrico de cortocircuito. Entonces con esto terminamos este tema de aspectos generales, donde hemos visto de dónde aparece esta inductancia y por qué debemos considerar la fuente no ideal.